hola a todos y bienvenidos a Dancing. en esta clase veremos método de igualación y esticación, ejemplos del método de igualación para solucionar ese tipo de ecuaciones no siendo más comencemos el método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones e igualar las expresiones obtenidas para hallar el valor de solo. Una, se sustituye en cualquiera de las ecuaciones del sistema. Miremos el procedimiento. Primero, despejar la variable X o Y en la ecuación 1 o 2. Segundo paso, despejar la misma variable en la otra ecuación. Tercero, igualamos ambas ecuaciones, ya sean X o Y. Si se despeja una variable X, la, en la otra ecuación también debe ser la variable X para así poder igualar paso número 4 encontramos la primera variable paso 5 reemplazamos la variable en uno de los despejes del paso 1 y por último encontramos la segunda variable que hacía falta vamos a aplicar entonces esta serie de pasos en una serie de ejemplos miremos ejemplo número 1 tenemos estas dos ecuaciones a las cuales vamos a llamar ecuación 1 y ecuación 2. Como primera medida vamos a despejar una variable. Vamos a despejar primeramente la variable x. Miremos. A esta x le estorba ese término y. Lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Por eso queda de esta manera. Ahora, este 3 está multiplicando. Debemos pasarlo al otro lado. Nos va a quedar dividiendo. Y aquí despejamos la variable x. O sea que ya despejamos nuestra variable x en la primera ecuación. Vamos a hacer lo mismo en la otra. Entonces vamos a despejar. Como está restando, pasa a sumar. Como podemos ver, está sumando. Ahora miremos que este 4 está multiplicando. Debemos pasarlo a dividir. Entonces ya aquí también despejamos la otra variable x. Ya de la siguiente ecuación, ya tenemos despejada de X de la primera y despejada de X de la segunda. Vamos a seguir con el paso que dice que debemos igualar. Vamos a igualar. Entonces igualaremos X con X. Entonces lo que teníamos en la primera despeje era 7 más 3Y sobre 3 y en el otro era 2 más 5Y sobre 4. Ahora este 4 que está dividiendo, vamos a pasarlo al otro lado. Y de igual forma el 3 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar todo esto. Entonces este 4 como son dos términos lo vamos a encerrar en paréntesis. Y lo mismo el del otro lado. Miremos, cerramos acá porque va a multiplicar toda esta parte. Y este 3 va a multiplicar toda esta otra. Entonces efectuemos la operación. 4 por 7 28. 28, 4 por 1 4. Dejando 4y. 3 por 2, 6 y 3 por 5, 15, 15Y. Ahora vamos a agrupar términos semejantes. Y es para un lado y números para el otro. Quedando 4Y, esto está sumando, pasa al otro lado a restar. Este 28 es positivo, pasa al otro lado a restar. 4Y menos 15Y nos da menos 11Y. Y esto es igual a menos 22. Como este menos 11 está multiplicando, debemos pasarlo a dividir. Menos por menos daría más, 22 dividido 11 da 2. O sea que Y es igual a 2. De esta manera encontramos la primera variable, que en este caso es Y. Ahora vamos a tomar una de estas dos ecuaciones y vamos a reemplazar Y para encontrar X. Miremos, vamos a tomar esta, 7 más Y sobre 3. Donde está y vamos a poner el valor de 2. 7 más 2, 9, 9 dividido 3. Y 9 dividido 3 si simplificamos, no, tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. Quedándonos que x es igual a 3. Ahora vamos a comprobar. Tomamos la ecuación, 3, es x menos y es la ecuación original. Y reemplazamos 3 por 3, que vale x, menos y que en este caso vale 2, 3 por 3 nos daría 9, 9 menos 2, 7, 7 es igual a 7, quiere decir que las variables satisfacen la ecuación. Vamos entonces a mirar un siguiente ejemplo, ejemplo número 2, x más y igual a 12 y 2x más 3y igual a 31, le mando la primera ecuación, ecuación 1 la siguiente la ecuación 2 hacemos lo mismo entonces vamos a despejar en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a despejar y en ambas ecuaciones o sea que si en la pasada despejamos x en esta vamos a despejar y como esto está sumando está positivo lo voy a pasar al otro lado con signo negativo y ya aquí está despejada la primera ecuación vamos con la siguiente esto está positivo, pasa al otro lado con signo menos, quedando con signo negativo. Y por último, este 3 que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Ya aquí tendría despejado la variable y. Despejamos la variable y en la ecuación 1 y despejamos la variable y en la ecuación 2. Vamos a igualar y igual a y. O sea que todo lo que nos dio en la primera ecuación es 12 menos x, y en la otra nos quedó 31 menos 2x sobre 3. Hacemos el mismo caso. Este 3 pasaría a multiplicar todo esto. Como no hay ningún denominador, en realidad es 1, esta parte de acá sí no se va a ver afectada. Entonces va a quedar 3 que multiplica a 12 menos x. 3 por 12 daría 36, y 3 por menos 1 daría menos 3x, y volvemos al mismo caso agrupamos variables letras para un lado y números para el otro quedando menos 3 eso está de negativo pasa a sumar el 36 que es positivo pasaría a restar quedándonos menos x igual a menos 5 esto está multiplicando lo vamos a pasar a dividir quedando menos 5 dividido menos 1 menos por menos nos da más y 5 dividido 1 da 5. X es igual a 5. Ya aquí encontramos el valor de X. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar una de estas dos ecuaciones y vamos a reemplazar para encontrar allí. Entonces tomamos, tomamos esta 12 menos X. Reemplazamos allí. 12 menos 5 nos daría igual a 7, porque reemplazamos, no olvidemos que x lo reemplazamos por el valor de 5 que no encontramos. Ahora vamos a comprobar esto. Tomamos las ecuaciones originales y vamos a reemplazar. Donde esté x vamos a poner 5 y donde esté y pondremos 7. Quedando 2 por 5 más 3 por 7. 2 por 5 da 10 y 3 por 7 da 21 10 más 21 nos da 31 y 31 es igual a 31 de esta forma concluimos el método de igualación en el próximo video veremos todo lo que tiene que ver con el método gráfico que es otro método que también se utiliza mucho para resolver ecuaciones de 2 por 2 te agradezco mucho tu atención. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que me des un me gusta y te suscribas a mi canal. De igual forma, lo compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de él. Si, si quieres seguirme, lo puedes hacer en mis redes sociales. Facebook e Instagram están en la parte baja los enlaces para que ingresen a ellos